¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Estoy... Espero que estén muy bien, amigos y amigas Porque yo estoy en un lugar muy histórico, muy interesante Que... Donde la gente hacía aquí este, intercambios mercantiles Donde hacían ritos religiosos, algo mágicos y todo eso Ya saben, las religiones... Bueno... Las tradiciones prehispánicas que tenían en estos lares Pues era muy interesante Y estamos justo... En una punta a la orilla del mar en Tulum, estamos en las ruinas de Tulum y pues vamos a conocer cómo vivían, cómo estaban y, y todo eso. Lo digo por, la, por las ruinas que espero todavía estén en buen estado o, quién sabe, yo realmente es mi primera vez que vengo y vengo con nadie más y nada menos que con Andy. Andy, tú ya habías venido, cuéntame, no habías venido, qué onda, cuéntanos. No, aquí no había venido, la verdad. ¿También es tu primera vez? Sí. Ahí está, es nuestra primera vez y está muy cool, está muy chingón estar acá. El punto es que podamos tener la posibilidad de conocer más que nada nuestras raíces, que somos, según esto, mexicanos, pero mezclados con españoles, mezclados con todo, ¿no? Ya hoy en día. Yo siento que vamos a empezar esta... Bueno, yo digo que vamos a empezar ya bien esto. Aquí tenemos unas escaleras bien bonitas. Ya vamos a empezar. O sea, es increíble cómo tenían... Me imagino que se altos, ¿no? Porque escalonzotes. Sí, escalonzotes. Pues bueno, vamos a caminar. Yo les voy a estar dando este recorrido porque no solo va a ser aquí, vamos a ir a otros lugares donde está muy hermoso, por lo que he visto en las fotos. Y me imagino que... Ese sí se apega a la, a la realidad de las fotos. ¿Qué opinas, Andy? Pues ya con todo y este sol. Va, que va. Sí, lo bueno es que sí se mejoró un poquito el clima. Ya no va a llover y todo eso, pero vamos a empezar con esto. Así que disfruten de este bonito video. No traigo mi cámara para fotos, pero pues aquí ya tenemos ayuda. Y todo, va. ¿Dale? Nos que disfruten del video. Pues va, aquí estamos en este punto. Nuestro punto principal de salida, de entrada es esta. Y nuestra salida va a ser esta. Si sí está grande, si sí se ve grande y más por lo que veo que si eran. No sé, no sé cómo eran realmente, pero siento que eran muy altos. Siento que vamos a recorrer un poquito, una hora más o menos, hora y media. Para conocer todo, ah, mira, ya tenemos acceso a la playa. Estoy impresionado con todo esto, realmente emocionado. Oh, estoy feliz, no de qué tanto decir. Pero pues vamos a disfrutar de esta caminata, de esta exploración. La entrada es, es así, es chiquita. Ok. Entonces no eran tan altos. ¿Y si esa es ¿En de la entrada. A lo mejor sea. Lo la hicieron los, nosotros actualmente y ya quedó. Pero bueno, vamos a hacer la entrada por acá. Y pues vamos a empezar este recorrido. ¿Qué dices, Andy? ¿Empezamos? Va. Va. Entonces, que disfruten del video y nos vemos en un rato. Chao. Pues bueno, estoy impresionado, ver este tipo de cosas, siempre he querido hacerlo, lo he hecho en alguna vez con mi familia, pero no nunca llegamos a este lado Y hacerlo por cuenta propia es bonito, pero cuando conoces este tipo de lugares, te quedas impresionado Conoces cómo vivían antes, o sea, pura roca, no se ve como que estuvieran camitas o algo así. Seguramente eso lo, lo quitaron y lo vendieron en su alta. Pero la manera en cómo vivía la gente anteriormente, cómo se establecían, es increíble, ¿sabes? Caminaban distancias largas porque no es como ahorita que casa tras casa ya tienes a tu vecino, ya tienes a tu vecina que si necesitas si ir al médico de es en carro, anteriormente lo hacían a pata y todo eso, me imagino que con los caballos y todo pues ya se podían mover y así no me imagino que era más difícil que la gente tuviera caballos pero es bonito es maravilloso estar en este lugar es... y que lo sigan manteniendo el gobierno la gente de empresas privadas y todos los días lo no, mismo como está, es increíble así nos dan la oportunidad de conocerlo, de conocer nosotros y todo, vale, pues vamos a, re, a disfrutar de este recorrido juntos con Andy también, <ríe> detrás de cámara en este momento pero bueno, es bonito, va vamos a seguir disfrutando y sigamos sí, pequeñas constru construcciones, como igual acá. Son construcciones que se utilizaban para hacer las ofrendas a sus muertos. y obviamente me imagino que también hacían como algo tipo tradicional de subir comida, como lo estamos haciendo actualmente. Pero aquí es, no permitían tampoco el acceso como nosotros. Y a las personas de ese tiempo, solo cuando iban a hacer sus eh, ofrenditas y, y hablar para hacer pero está increíble está. me imagino que desde esa punta el mar se veía increíble la vista era impresionante pasamos de hecho por las escaleritas de acá abajo las que están acá abajito luego luego y el mar a ahí se ve o sea un cachitito de mar se ve increíble. Me, la neta, sí me salieron unas cuantas lagrimitas cuando iba subiendo y vi el mar. Dije, es, es hermoso. ¿Tú cómo te estás sintiendo en esto? Está muy padre, pero no podemos pasar. Sí, es el tema. ¿Y ya? Y yo no. sí, sí. Pero bueno, es, estamos disfrutando de esta visita. Está muy bonito, la verdad. Hermoso. 10 de 10 a Tulum. 10 de 10 a las merc personas mercantiles y todos anteriormente. Estos, y el de allá atrás, son los lugares llamados palacios para el Señor. Aquí era donde dormían como tipo apóstoles, señores poderosos. Y en estas cosas en las que están como que en la pared, estas por aquí, por ejemplo, estas, es donde dormían. Obviamente te estaba techado, todo, y así entraban todas las personas. Ahí es donde hacían sus ritos, sus rituales, y todo. Realmente es increíble que a pesar de tantos años cada cada tipo de civilización tenga su, sus creencias, ¿no? que es siempre increíble que la gente, cada civilización que haya existido en este planeta tenga sus creencias, sus mentalidades de que hay un Dios y eso está muy bien. Es bueno creer en algo, Te da, por, te da. así que las ganas de seguir avanzando conforme a lo que vayas creyendo, Qué, qué increíble, Pero en esta parte de acá, estas de aquí atrás que tengo aquí, son donde la gente pintaba todo sobre los muros, para que fueran retratando lo que iban viviendo, lo que estaba, este, lo que estaba pasando, y cosillas así para que los visitantes de otras aldeas, de otros lugares, Conocieran cómo vivían, las cómo eran las costumbres, cómo vivían y todo eso. Y actualmente se han mantenido. Algunas dicen que estas, que algunas pinturas han sido retocadas, pero pues espero que no le hayamos movido mucho. Pero es bueno, es increíble que cada uno de los edificios, a pesar de que tienen cierta similitud, sirvan para todo, para cosas muy diferentes. Y es bonito, es maravilloso. ¿Te estás sintiendo, Andy? Bien. ¿Ya? Bueno, se siente bien. Eso es bueno, no te has desmayado. Vamos bien. Es un poco es que de sed, es... pero ahí la Eso sí, nos dijeron que con agua no olviden traerse agua no Sombrero. olviden traerse sombreritos Aunque se van turistas está... en sus fotos. Exacto, pero el punto es llegar y conocer y no morir en el intento, ¿no? Está muy chido. Y repelente de mosquitos. Sí. Ya. Ningún mosquito me va a poder matar el día de hoy. Espero que sigan disfrutando conmigo este viaje. Estamos en Tulum y está en México. Está chingón. Sí, sí. Dale. Sigan disfrutando. Pues bueno amigos, así como yo espero que estén ustedes, estoy emocionado, estoy extasiado, feliz, sin palabras como yo lo había dicho al principio de este video. Estamos en un lugar muy histórico de hace más de 500 años, de hace muchísimo tiempo. Y bueno, está hermosa la vista, está increíble. Pueden ver, o sea, el mar, todo se ve un poco Allá, no y lo bueno es que tenemos un clima maravilloso está variado sol, lluvia, tranquilo, sol, más pero está bonito aún así eso es lo maravilloso de salir a conocer tu país de salir a conocer tus culturas y todo está maravilloso, está bonito y ahorita vamos a caminar un poquito más para allá que les quiero enseñar un lugar que es muy bonito no solo para nosotros sino para otras cosas, para otros seres vivos, sigan disfrutando de este pequeño recorrido conmigo y con Andy. ¿Vale? Chao. Lo que les estaba comentando hace unos minutos, quería presentarles este lugar, hacia allá abajo, justamente en el este, tracito de mí, tenemos lo que es el lugar donde descienden las tortugas marinas. Hay dos tipos de tortugas, ay que no me acuerdo el nombre del... Pero estos dos tipos de tortugas llegan a este lugar, a esta pequeña isla, que lo cual está muy cuidado. Aquí descienden las tortugas, cada año vienen, dejan sus huevecillos en la parte de acá abajo, en la arena, los entierran y se van. Y obviamente al paso del tiempo cuando los huevos salen de, de sus huevitos, bueno las tortugas salen de sus huevitos, pues ya, empiezan a viajar. Esto es muy bonito conocer. Realmente queda increíble, aunque está un poco sucio por el salgazo que tenemos actualmente, pero tener este tipo de vistas, visitantes llegaron desde Cuba a estos lugares y pues empezó todo lo demás, pues ya que, ¿no? Pero aún así, mantener todo este tipo de cosas, este tipo de arquitectura, este tipo de historia y que te la vayan explicando cada vez que vas avanzando, pues está muy bonito, ¿vale? Solo quería mostrarles esta pequeña vista que tenemos aquí, increíble. Sigamos disfrutando de este video y de estas increíbles fotos y caminata con Andy, conmigo y con todos ustedes. Va, chao. Bueno, este, el recorrido de aquí de las ruinas de Tulum ha terminado para nosotros porque todavía tenemos un par de exhibiciones más que ir. Y pues bueno, esta es la salida. Está muy bonito, Tulum. Muchísimas gracias por esta maravillosa experiencia. Todavía no me voy, pero... Dale, entonces vamos a pausar aquí y ahorita les enseño a dónde nos vamos a mover, ¿va? Que sigan disfrutando de esta pequeña cam caminata conmigo, con nosotros y pausándole. Chao.